una consulta prenatal. No les digo que estamos una hora y media hablando cuando tenemos una consulta prenatal, pero la charla se, se generó y se fue formando en función a las consultas que, que tengo yo en el consultorio y que no es que van a salir preparados de esta charla, sino que se están preparando ahora en este periodo que tienen de gestación, que es un momento muy importante preparándose para la venida de este bebé donde la mayor cantidad de cambios lo sufre la mamá desde, desde lo biológico eh, y también los, los, los va atravesando el papá, que es el que acompaña a la mamá. Pero ¿qué le da este, este proceso a la madre? Le da herramientas y una capacidad, sin que ella se esté dando cuenta puntualmente en este momento, para ser una madre eficiente en la demanda de ese bebé que está por venir. De hecho... En la gran mayoría de los casos, la mamá tiene como, como esa capacidad inmediata de saber lo que le pasa al bebé, si bien no el primer día, pero va aprendiendo con mucha rapidez a qué se debe o, o, o qué es lo que le puede estar pasando al bebé en la principal manifestación, que es el llanto, ¿no? que eso lo saben hacer perfectamente, ni bien nacen. Es una de las pocas cosas que ni bien, ni bien nacen el bebé la expresa con maestría. Y les ha tocado un tiempo, no sé cómo habrán sido generaciones anteriores, sé cómo fue la mía, pero esta generación puntualmente eh, es un tiempo de mucho cambio, de muy, muy dinámico, muy rápido, ¿sí? donde las, las circunstancias que van a vivir cambian permanentemente, las, las, las normas de juego cambian permanentemente. Y yo creo que uno tiene que prepararse para eso, para ser flexible, para estar abierto, para poder reflexionar permanentemente Tener el foco puesto en lo que queremos, en qué resultados queremos tener. Resultados generales, ¿no? No, no tampoco estructurarnos. Y principalmente en qué nos vamos a basar, en qué nos vamos a apoyar que sea inalterable de acá en adelante. Y yo creo que en lo que es crianza lo inalterable son los valores. ¿Sí? Cambian, cambian las sociedades, cambian los tiempos, pero creo que los valores que uno quiere defender en la crianza o bueno, en en la convivencia con nuestra pareja y en la formación de nuestros hijos, es eso. En, un, en, un, en algunos cursos hacíamos la encuesta, ¿no? Hacíamos un ejercicio de, bueno, ¿qué, qué quieren ustedes para sus hijos? ¿Qué, cómo, van a, eh, ¿Cómo van a evaluar esta tarea dentro de 20 años cuando digan, bueno, ¿qué, ¿cómo lo hicimos? Y la gran mayoría no contestaba. Yo quiero que tenga un departamento en la mejor zona o... o o que tenga un, un, un, una entrada, un poder adquisitivo alto, la gran mayoría contestaba, yo quiero que sea feliz, yo quiero que sea honesto, que sea una persona de bien, que la gente la quiera, ¿sí? que tenga buenos vínculos. Entonces, resalto esto de los valores, ¿no? que, que debe ser por ahí la guía de cómo vamos a educar a nuestros hijos.